gente de youtube eh, aparte de odiar varias cosas en el gta quiero aclarar eh, que hay otras cosas que odio y se me olvidó contarles lo que se me olvidó era learning to fly las misiones de la escuela de vuelo del de la pista de, de aterrizaje abandonada en las venturas Odié esas misiones tanto como pude Me enfurecí bastante por culpa de esas misiones Y sobre todo Hoy en día aún tengo traumas con esas misiones de mierda Incluyendo las misiones del cero Espero que les haya gustado, recuerden darle like Y comenten lo que más odian del GTA Nos vemos, hasta la próxima